Hola, mi nombre es José David Farfán y en este video te voy a enseñar cómo puedes ganar dinero a través de la plataforma de BUSD Forsage, un contrato inteligente desarrollado en la cadena de bloques de Binance Smart Chain que se encarga de distribuir de forma instantánea y automática los pagos y las comisiones de cada uno de los usuarios que deciden formar parte de este negocio. Para quienes no lo sepan, un contrato inteligente es un programa informático que se encarga de ejecutar transacciones y pagos automáticos dentro de una red blog evitando así la intermediación humana para ejecutar dichas transacciones. De esta manera, siempre vamos a estar seguros de que recibiremos nuestros pagos, ya que no dependemos de que un tercero gestione nuestras ganancias. Todo se realiza de forma instantánea y automática a través de la cadena de bloques. Entendiendo esto, voy a pasar a explicarte cómo se generan las ganancias dentro de VUSD Forsage. Presta mucha atención. Dentro de la plataforma de VUSD Forsage, vas a tener acceso a cuatro distintos programas de marketing que son los que nos van a permitir generar las ganancias a través de un sistema matricial en el cual tenemos que construir un equipo con personas que al igual que tú estén dispuestos a ganar dinero con este sistema. Para poder ingresar a VUSD Forsage necesitas invertir como mínimo 10 dólares para tener acceso al programa Forzas X3 y Forzas X4, que son los que principalmente vas a desarrollar en un principio para comenzar a obtener tus primeras ganancias. En el programa de Forzas X3 puedes llegar a obtener hasta el 200, por ciento de ganancia sobre tu inversión y con el programa forzas x4 puedes llegar a obtener hasta un 300 de ganancia sobre tu inversión más adelante te enseñaré cómo acceder a los programas Forzas XXX y Forzas X Gold con los que puedes llegar a obtener desde un 580% hasta más del 1000% de ganancias sobre tu inversión. Cuando tú te registras en BUSD Forzas y realizas el pago de los 10 dólares, automáticamente el contrato inteligente de BUSD Forzas te activará el nivel número 1 del programa Forzas X3 y el nivel número 1 del programa Forzas X4. En este caso, el costo para activar el nivel número 1 del programa Forzas X3 es de 5 dólares. Y el costo para activar el nivel número 1 del programa Forzas X4 es de 5 dólares. Quiere decir que con el pago de 10 dólares que realizas al registrarte en la plataforma, automáticamente activas un nivel en cada programa. Cabe recalcar que este pago lo realizas una única vez y para toda la vida. Con esta primera activación, te aseguras de que puedas recibir pagos de 5 dólares por cada persona que ingresa en tu primer nivel, tanto de Forzas X3 como de Forzas Forzas X4. Estos pagos los vas a poder recibir directamente a tu billetera una y otra vez de forma ilimitada. Ahora bien, si deseas aumentar tus ganancias dentro de la plataforma de BUSD Forzas en cada programa, tanto de Forzas X3 como de Forzas X4, tendrás 12 niveles los cuales se irán activando progresivamente para recibir pagos aún mayores por el monto correspondiente a cada nivel que actives. Por ejemplo, en el nivel número 2 recibes pagos de $10 dólares. En el nivel número 3 recibes pagos de 20 dólares, en el nivel número 4 recibes pagos de 40 dólares y así sucesivamente hasta llegar al nivel número 12 donde recibes pagos de 9,900 dólares. Para poder obtener los beneficios que ofrece cada nivel debes activarlo previamente pagando el monto correspondiente al nivel que deseas activar. Cabe recalcar que no puedes activar un nivel mayor sin antes tener activados todos los niveles anteriores. Por ejemplo, no puedes activar el nivel número 3 sin antes tener activados los niveles 1 y 2. Y no puedes tener activado el nivel número 4 sin antes tener activados los niveles 1, 2 y 3. Debes activar cada nivel de forma progresiva uno por uno a medida que vayas escalando tus ganancias dentro de la plataforma. Este sistema está diseñado para que con las ganancias que generas en un nivel puedas activar el siguiente y así sucesivamente hasta activar los 12 niveles. Si por alguna razón te ha quedado la duda, te recalco que por cada nivel que actives recibirás pagos ilimitados directamente a tu billetera una y otra vez por el monto que corresponda en cada nivel. Supongamos que tienes activados los niveles 1, 2 y 3 tanto en Forzas X3 como en Forzas X4. En este caso podrás recibir pagos de 5, 10 y hasta 20 dólares sucesivamente por cada persona que ingrese a uno de estos niveles. Realmente este sistema es bastante bueno y entiendo que quizá en un principio te cueste un poco entender el funcionamiento de esta plataforma, porque yo personalmente tampoco lo entendía y me tocó estudiarlo durante una semana completa para poder entenderlo. Tanto así que decidí crear un programa de formación completa sobre VUSD Forzas, donde encontrarás lecciones en las que conocerás con mucho más detalles el funcionamiento del programa de marketing que ofrece VUSD Forzas a través de los programas Forzas X3, X4, Triple X y Xgold. No solamente conocerás todos los detalles acerca de este negocio, sino que además te voy a compartir las estrategias que yo personalmente estoy utilizando para construir mi equipo dentro de VUSD Forsage. Hemos logrado crear un sistema de prospección automático que se encarga de hacer el trabajo por ti. Es decir, con la ayuda de nuestro sistema de prospección podrás conseguir cientos de miles de personas interesadas en formar parte de este negocio. Y lo mejor de todo es que tú recibirás el 100% de las ganancias por cada una de estas personas que nuestro sistema de prospección logre conseguir para ti. Imagínate estar recibiendo pagos de 5, 10, 20 y hasta 50 dólares todos los días mientras duermes o disfrutas con tu familia. Vas a poder estar tranquilo porque nuestro sistema de prospección estará trabajando 24-7 para ti. Lo único que debes hacer es aprender a configurar este sistema y capacitarte en nuestro programa de formación para que comiences a recibir estas ganancias. El problema que están teniendo muchos emprendedores digitales hoy en día y personas en general que buscan generar ingresos a través de internet es que se encuentran perdidos con tanta información y con tantas ofertas que hay allá afuera para ganar dinero, pero ninguna de ellas les da resultados reales, o peor aún, ninguno les permite generar ingresos estables, y pueden haber muchas razones por las que no estás teniendo éxito en internet, pero estoy casi seguro que es porque, número uno, no tienes un mentor exclusivo que te ayude personalmente a conseguir los resultados que deseas. Es por eso que yo te voy a estar dando acceso a todas mis estrategias para que tú también las utilices y puedas construir tu propio equipo dentro de BUSD Forsash, con mi ayuda y mis asesorías. Además, vas a tener acceso a nuestra comunidad exclusiva de Telegram, donde vas a poder interactuar con otros miembros de busd de aclarar dudas, hacer preguntas, estar atentos a las últimas noticias y novedades del negocio, participar en sesiones de asesoría en vivo y muchísimo más. Por otro lado, vas a tener también acceso a material de promoción, es decir, imágenes, videos, diseños, copies, anuncios que podrás utilizar para promocionar en tus redes sociales y así puedas captar nuevos prospectos para busd Forzas. No vas a estar solo en este negocio, te voy a llevar de la mano paso a paso para que tú también puedas generar ingresos. Te voy a dejar mi número personal de WhatsApp para que me puedas contactar y solicitar mi asesoría cada vez que lo necesites. Si realmente te ha interesado este negocio y te gustaría formar parte de mi equipo, debajo de este video te voy a dejar un enlace que te llevará a la guía de registro donde te enseñaré paso a paso cómo registrarte en busd Forzas. Una vez que te registres, automáticamente vas a tener acceso a nuestra comunidad de Telegram y también a nuestro programa de formación de VUSD ForSage para que comiences a capacitarte y aprender cómo utilizar nuestro sistema de prospección. Todo esto lo vas a encontrar en la guía de registro a la cual debes acceder a través del enlace que te dejaré debajo de este video. Recuerda que si necesitas una asesoría personalizada, puedes contactarme a través de mi número de WhatsApp y cualquier duda que tengas podrás escribirme. Espero que esta información haya sido valiosa para Ti. Ha sido un placer para mí haber compartido contigo este momento, pero por ahora tengo que despedirme. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao.